Señora Freire, ¿cómo está? Hola, ¿cómo querés que esté, corazón? Feliz, feliz, feliz, entusiasmadísima, eh, sin expectativas, pero a la espera de un acontecimiento sagrado para mí, te lo agradezco muchísimo, enormemente. Eh, mi gente está revuelta, eh, eufóricos, contentísimos porque conocemos... A Bruce desde hace mucho tiempo, por tu intermedio por supuesto, todas conocen tu voz, no habían visto tu cara y entonces decían Che, pero este no es el que presenta el elefante con la estaca, que sí, es este. <risa> Así que bueno, eh, te pusimos cara a esa voz que traduce a tantos este, bueno, estoy, estoy muy feliz, muy agradecida, patrón. muy agradecida. Bueno, gracias, gracias a vos por todo lo que armás desde allá, desde Argentina. Yo sé que no es fácil y en estos momentos de tanto revuelo social, económico, eh, de salud y todo lo que está pasando con la cuarentena, el virus, todo esto que nos tiene conmocionados a todos, realmente poder hacer esto es una bendición para todos. ¿no? Este, eh, a mí me parece que es importante que tengamos la visión y la explicación de lo que está pasando con el virus de coronavirus 19 eh, de la mano de un biólogo celular como es el doctor Bruce Lipton, que mejor que él que nos diga qué hace este virus, cómo nos afecta. Pero lo más importante es qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, este, con nuestras familias, nuestros amigos, qué podemos hacer para... Eh, no enfermarnos y si nos, enfermarnos, si nos enfermamos, no morir y, y que esto pase como pasa un resfrío o, o, o una gripe o tantas cosas que nos pasan cotidianamente, sobre todo en diferentes estaciones del año. ¿no? Claro, Así que creo claro. que él nos va a dar una, una visión con una luz muy importante para que perdamos el miedo y la ignorancia, ¿okay? que es fundamental fundamental para poder pasar este momento lo mejor posible. Que para muchos, y coincido con muchos de ellos, este es un momento de avance de la humanidad muy, pero muy grande. ¿Cómo lo ves? Yo veo una enorme oportunidad. Vos sabés que a veces nos miro, miro a esta raza, y, y digo, me, no me lo merezco. Yo no, no me tendría que dar el alta. Este, hay un montón de cosas que todavía no entendí. Hay, hay mucho de solidaridad y altruismo y compasión, que eh, conozco las palabras y todavía no las aplico tanto. Eh, en, en mi casa he aprendido a hacerlo, con mis relaciones más próximas he aprendido, lo cual eh, no es fácil, porque con el más próximo a veces te sale la chancleta, eh, y sin embargo, bueno, este, he trabajado con eso, pero me doy cuenta que todavía tengo pensamientos de juicio, eh, todavía veo algo en la tele y no tengo un pensamiento tan compasivo, o sea, si veo a la señora que sale a tomar sol y se lleva a reposer al, a los bosques de Palermo y se enoja con la policía que está trabajando para eso, y le está recordando que es una pandemia mundial y que se tiene que quedar en la casa, eh, yo la juzgo, eh, todavía mi, mi onda expansiva no alcanza a todo el mundo. Así que bueno, si se trata de eso, de aprender, eh, yo todavía tengo me saco un cuatro, patrono, ¿vos cuánto te sacás? No, bueno, yo vengo con esta información ya desde hace, desde hace bastante tiempo, desde que empezó todo esto y he hablado con muy buenos especialistas y todo. Yo no tengo miedo, el miedo lo perdí hace mucho, me parece que se ha, se ha agrandado demasiado, que tenemos que llevarlo a un lugar donde es más manejable. Eh, y creo también que sí, es, un, es, es algo que, que, es, que digamos, es, ah, dicen pandemia, pero más que pandemia es algo contagioso, que se contagia muy rápido, que se reproduce muy rápido, pero tiene muchas fallas también. No es tan poderoso. Y entonces, ¿cuál es la función nuestra desde el ser humano? Eh, ¿Por qué tenemos un sistema inmunológico tan poderoso que nos viene defendiendo desde los, de los comienzos de la humanidad hasta ahora? Y, cuál es la, la defensa, la línea de defensa que tenemos más importante para esto, más allá de cualquier medicamento, más allá de cualquier vacuna, qué podemos hacer nosotros en forma natural, que es a donde yo quiero ir con esto, que no haga falta salir tanto de tu casa, pero sí que tengas en tu propia casa los medios, tanto emocionales como psicológicos, eh, para poder hacer cosas que te hagan sentir bien. El fondo de todo esto es sentirnos bien, y eso lo va a explicar Bruce, por qué es tan importante epigenéticamente? Y acá lo tenemos al doctor Bruce Lipton. <laughs> <laughs> Ay, buenísimo. Hello, hello. ¡Hola, hola, hola! <laughs> hello, hola, hola, hola, qué alegría. Bruce, qué thank you so much for being uh, with us today. I know that you're in New Zealand. You're in the future. Today yeah. is Friday, 9:05 for you and for us. It is el futuro es hermoso, Jorge. I could see it from here. Okay, estoy diciendo a Bruce que él está en el futuro, está en Nueva Zelanda y son las nueve y cinco de la mañana del día viernes. Nosotros estamos todavía en jueves y le pregunto cómo está el futuro y me dice que el futuro es muy hermoso. Así que tenemos la, la versión del futuro de, de Bruce Lipton. Okay. Bueno. How are you, my friend? I am a happy, I'm very happy and very healthy person. Good. Good. Dice que está muy feliz y que está muy saludable y, y eso es lo que queremos estar todos nosotros. Um, quería, uh, we want to know more because a lot of people are, you know, uh, calling or sending messages about this uh, pandemic virus, the coronavirus, and uh, you as a biologist uh, can give us a better idea Of uh, how difficult it is this moment in time for the for the human species, and what can we do with this? You know, so let's try to demystify the virus and put it in the right perspective. Let me let me translate this to the audience, please. One, one moment, uh Bruce. what I'm saying to Bruce is that all with this pandemic of coronavirus and we are nervous no because eh, we don't know, not much information different y no sabemos cuál seguir, entonces eh, tienen que por favor vayan cortando los videos eh, en la pantalla porque estamos teniendo populada totalmente la pantalla, eh, lo que queremos es estar básicamente las tres personas y todos los demás pueden entrar en el chat, ok, vernos y entrar en el chat, pero tratemos de que no haya tantos videos porque se puede cortar la comunicación con Zoom. Um, Bruce estaba diciendo... Que, que nos va a explicar ahora de qué manera tenemos que entender este tema y cómo podemos salir adelante, pasar esta nueva prueba de la humanidad. Ok, Bruce, we'll listen yes. to you. Uh, <laughs> about, ¿About the virus that we're, we're playing with here? Let's talk about the virus. Let's talk about how, how strong it is, uh, how much fear do we have to have, what we can do, you know, right now. Okay, number one, the uh, the fear of death is overblown because the numbers the numbers are incorrect. Okay, lo primero es que el, los números de muertes eh, son incorrectos, así que están están agrandados. Así que vamos a hablar de eso primero. You get the number of uh, the the number of dead divided by the number of people who have been reported to have the the COVID 19 Claro, tenemos los números de la gente que ha muerto por el, por el virus y la cantidad de gente que eh, lo, ha, eh, con, lo, lo tiene, básicamente, y hay que dividir eso. Tenemos un número bajo de personas que se han eh, contagiado con el virus y tenemos un número muy alto de gente que ha fallecido. Hay algo que no está bien ahí. But the number of reported cases are very small because many people that have uh, the COVID-19, the symptoms are not big enough to go to a doctor or go to a hospital. So there are many, many, many more people that have had the flu but are not reported. Okay. los En muchos casos, eh, los eh, síntomas del virus son mínimos o casi no se sienten, entonces la cantidad de casos report, eh, reportados que tienen el virus, de personas que tienen el virus, es muchísimo menor de los que realmente han contraído el virus, y muchos de ellos ya se han curado y tienen anticuerpos, y entonces la relación entre los que lo tienen y los que mueren, parece que son muchos más los que mueren, porque la, la, la cantidad de gente que lo tiene es mucho menor de lo que se debería decir. O sea, comparando entre los que lo tienen el virus y los que mueren por el virus, eh, al haber menos casos, el porcentaje sube con respecto a la eficacia del virus para matar al ser humano. Dice, si en algunos lugar, lugares es el 1, el 2, el 3, hasta el 5%. Si ponemos toda la data de toda la gente que lo ha tenido y toda la data de la gente que ha fallecido y la gente que se ha curado, es menos del 1% la incidencia mortal de este virus. En una, en una regular flu, uh, about uh, 650, 000 people across the planet die. 650 in a regular flu. En una estación normal de flu o de gripe, o como lo quieren llamar en los diferentes países, se reportan alrededor de 650,000 casos de muerte. Año. And today numbers are not even near that number, so that uh, it's a small percent of death compared to a regular year. Y los los números de muerte por el coronavirus no no llegan ni por casualidad a esa cifra. Es muchísimo muchísimo menor. Uh, Bruce, I I heard that. Uh, The amount of death in the whole world was around 80,000. Is, is that true? I, I think it's over 100,000, but it's 650,000. 650 is called the normal flu. OK. Eh, yo le estaba diciendo que había escuchado que teníamos, eh, los números de muerte hasta ahora habían sido alrededor de mil Y él me dice que son alrededor de 100,000. Me dice, en comparación con un flu regular, que estamos hablando de 650,000. Sigue siendo un punto bajo. Excuse me, uh, uh, Bruce. Uh, uh, Silvia has a question. Yes. Eh, mira, eh, yo me siento eh, muy tranquila cuando mirando a un mayor eh, o a una persona que sabe, eh, me dice que no pasa nada. A los niños, cuando se caen, eh, la mirada alentadora de la mamá se levantan la vista, me caí, la mirada alentadora del no pasa nada es importante. Pero tiene que haber una coherencia, eh, me dicen que no pasa nada, me dicen que no es tan grave, me dicen que los números, eh, bueno, so, sí, pero no es para tanto, y sin embargo, es la primera vez en mis 62 años que el mundo se paró, que verdaderamente el mundo se detuvo. Entonces, aunque no sea por el virus, aunque el virus no sea tan grave, hay algo que está sucediendo en el mundo, con el mundo, que es lo que me mantiene en alerta. En mi caso, quiero apuntar a ese temor. Ok. Um, Silvia diciendo que que tenemos es is no solo al virus en virus But and it's a good thing that you are explaining this because actually this brings some calm, you know, and, and, and understanding of what it is that is going on. But uh is the first time she says that the whole world is stopped. Okay. And and actually everybody in the whole world is is actually, you know, thinking, What is this? You know, is this the apocalypse or what? What do you think about <laughs> that? Um. We're, okay, let's let's step back and, and bring up the most important fact that we're not talking about. Okay, going to talk about the most important point that no se ha hablado. Five times in the history of this planet, uh, life was thriving and then some event wiped out up to 90% of life. It's called a mass extinction. Cinco veces en el planeta Tierra hemos tenido estos grandes cambios y se, se denominan eh, extinción masiva. La última fue hace 66 millones de años cuando los dinosaurios estaban en la tierra. Y at that time, a comet hit near Yucatán and wiped out the environment of the planet, and 90% of life disappeared. Now, today, actually over 10 years ago, science has recognized that we are losing more species faster than in previous mass extinctions so we by scientific fact are in a mass extinction right now okay diez, hace 10 años que estamos viviendo un problema de extinción masiva en todos la en, en muchísimas especies de animales en el planeta y somos en realidad somos nosotros los que estamos causando eso que es la sexta la sexta, el sexto periodo de, de Extinción del planeta. Just to give examples, uh, in 1970, the World Wildlife Foundation took a survey how many animals were on the planet. In 1970, you said? Yes. En 1970 se hizo todo un estudio sobre la, eh, cuántas especies animales había en el planeta. They just did the survey again a year and a half ago, and 63% of all the animals that were here in 1970 are gone. 1950, since 1950, over 90% of the fish in the ocean are gone. Desde 1950, casi el 90% de los peces en, el, en, en, en todo el planeta se extinguieron. 90%. Science, science says there will be no fish, there will be no fish in the ocean by 2048. Los científicos dicen que para el 2048 no van a haber más peces en el agua, especialmente en los océanos. Insect populations are down between 50 and 75% in the last few years. The fact is it's a fact. We are now in the sixth mass extinction which will include humans. NASA NASA did research and found that industrial civilization will is facing an irreversible collapse in the next couple of decades. La NASA está diciendo that in the próximas décadas eh, van a colapsar las, las grandes corporaciones, las grandes eh, compañías. The previous five mass extinctions were due to natural events like uh, the comet or uh, tectonic plate movement. Today's mass extinction is due to human behavior. We are creating, we are destroying the environment and ourselves. Y esta, esta extinción es eh, es la, la que hemos creado nosotros. Nosotros estamos creando esto. Silvia has another question, please uh, wait, uh, Bruce. Eh, sí, ahora que nos has llevado a sentir ese temor, incluso que, que por eso te convocamos para pedir tu ayuda, para ver qué hacemos con esto que nos está pasando adentro, porque ahora con esa de descripción, bajo el título de extinción masiva, ahora quiero que me digas qué hago con todo lo que me está pasando en el, en el cuerpo en este momento. Bueno, primero tenemos que ponerlo en contraste con lo que estamos hablando del virus actual, que supuestamente los medios de, de, de comunicación han dicho que es un pan, una, una pandemia y que es el apocalipsis. Y sí, creo que lo que sí, él está planteando ahora es una gran diferencia entre una cosa y otra. Algo Entiendo, que ustedes que pasando, decía, cuáles son las palabras de terror, para mí, ya me, me, real... me subía la extensión masiva por las causas que sean, sea un hombre o sea un dinosaurio, hay una extinción masiva y yo ya siento el temor. ¿Qué hago con eso? Vamos a llegar a ese punto. Pr pero primero tenemos que ver al virus en el lugar que corresponde. Dale. Porque Dale. no está en el mismo lugar de lo que él está diciendo de la sexta ex extinción del planeta. Dale. The question is this. Actually, it's a comment. Ok. Uh, what we are talking about is. Now that we know that this is the sixth extinction that we created as human beings in our planet, what is the relationship between this extinction that we created and the supposed extinction of this virus? <laughs> well, the, the, okay. The first thing is this: at this time, at this time right now, this this uh, COVID-19 uh, is like a regular flu season right now by numbers. Okay, este momento, by the numbers. En este momento el virus uh, COVID-19 es lo mismo que un flu season, no le podemos dar mucho más uh, mucha más importancia que eso. What's different about this flu is that uh, every year we get the flu. It happens every year we get the flu, okay? What's different lo que es diferente con este virus dice el, el flu lo agarramos todos los años. ¿Cuál es la diferencia entre este virus? What, what is the difference? What is different is that every year the flu comes back is the same virus but modified from previous years. So every year the same viruses give the flu, but we have memory from immune system, so the the flu is not so severe. Todos los años el flu lo viene y siempre hay una una pequeña mutación algo nuevo que agrega pero nuestro sistema inmunológico se adapta constantemente y genera los anticuerpos necesarios para que venga y se vaya y no nos mate ¿no es cierto? So virus, Esta es una nueva versión de este de este flu, básicamente es una es una versión diferente. Uh -huh. So there's no history that uh, we built up immunity, so everyone is, everyone is open to get this because we have no Immunological memory Ok, como es nuevo este virus, nuestro sistema inmunológico no tiene la memoria para reaccionar con anticuerpos Está analizándolo y entonces se está adaptando okay. So the first, the first uh, exposure to this virus is a little more aggressive than previous uh, experiences because it's new to our system. O sea que la primera exposición que tenemos contra este virus es la más fuerte porque no tenemos historia genética dentro nuestro. And and the issue is it still affects the same people that die every year which are the old people which are the uh, compromised people, those that already have some illness, are the same ones, but more of them, but they're the same group as the primary target. Eh, lo que dice es que como pasa con el flu, obviamente este eh, mata a la, a la gente que mata, normalmente gente que está con el sistema inmunológico eh, comprometido, que tiene está en la tercera edad avanzada y que ya tenía ciertos problemas que es la misma gente que también mueren 650 mil por año como dijo él de un flu normal the, the severe symptoms of covid-19 are primarily called respiratory distress syndrome okay el, el primer síntoma que produce es el respiratory can you repeat that respiratory yeah, the the severe the severe symptoms from this COVID-19 leads to what is called respiratory distress. Okay. Es eh, distrés respiratorio, es el síndrome de distrés respiratorio, eso es lo que produce el, el coronavirus. And the issue is this is not lethal because the doctors can take care of respiratory distress, it's not lethal. Esto no es letal porque el médico puede tratar este, este síndrome. But it is lethal for those who are already compromised, uh, it, it is uh, much severe, more severe for those that are older, uh, for those that already have some disease. So again, it's the same main group of people who are dying, not the whole spectrum, not the whole spectrum, just the same group mainly is who are the statistics. Ok, eso lo que estoy diciendo: es que la gente que fallece es la misma que fallece con el otro virus normal, que ya estamos acostumbrados, y que los números que nos están dando son, no son como para hablar de un apocalipsis ni una pandemia. ¿no? So, it's same, same flu, a little more agresivo. not as lethal as, the, as the media and the government are telling us. Es not that bad. No es tan malo como dicen los, los medios de difusión masivos, ni como dicen los gobiernos, eh, no, es, no, no es mortal como venían promocionándolo, hay que llevarlo a un lugar mucho más manejable, ¿no? So, from my perspective, this is my belief, ¿ok? Esta es su creencia. This is part of a, uh, uh, a government control, uh, and I say this because They're telling us how to behave, they're causing us to separate from each other. It's not a bad idea, but it's not as scary as they say it is. Okay. Uh, habla, nos dice que hay una, con un control gubernamental en todo el mundo que hace que estemos todos separados. No es mala idea que estemos separados, pero tampoco llevarlo a un lugar donde terminemos odiándonos todos, ¿no es cierto? O sea, eh, hay que manejarlo. Como para que esto no se Now, Bruce, the the the thing that uh, they say that we have to wait at home and not being uh, you know with other people and everything that can stop the the virus to proliferate. No, it, it can slow it down, and that, and so I'm not saying there's something wrong with it, but I want people to understand that. It's not as scary as they say it is, because there's a reason why that's important. Okay. lo que quiere decir es que está bien que estemos separados, está bien que estemos en nuestras casas en este momento de cuarentena, porque entonces paramos la difusión y la, la, la, la propagación de este virus, pero no no nos olvidemos de que detrás de esto cuando vemos las noticias hay otro interés detrás y, no nos, y eso nos produce aparte un montón muchísimo miedo that news that information that we get uh from all the media um the, the majority of people feel a lot of fear after that and uh, yes. now when we bring the, the the topic of fear and and you are one of the main guys talking about what fear does into our um, immune system can we talk about that yeah well let's, let's put it this way uh, uh, when I I'll give a little story when I <laughs> grow cell when I put cells in a culture dish if I put nutrients if I put nutrients in front of the cells The cells move to the nutrients and take them in to grow. Sí, si pone nutrientes en una parte del platillo, las células se mueven hacia el nutriente para consumirlo. If I put toxins in front of the cells, the cells move the other way and close themselves down to protect themselves. Sí, si pone veneno o sustancias nocivas, las células se corren del platillo hacia se alejan para protegerse. So cells have two, two mechanisms, grow or protect. Las células tienen dos mecanismos entonces, una que es para crecimiento y otra para protección. To grow you move to the to grow you move to the stimulus open para crecer uno va hacia hacia el estímulo positivo en forma abierta To protect yourself you move away from the stimulus and close yourself down Para protegerse uno se, se mueve se aleja de ese de ese estímulo negativo y se cierra You cannot be in growth and in protection at the same time no podemos estar en crecimiento o en protección al mismo tiempo. Cuando tenemos miedo, entramos en protección. Protección causes a release of stress hormones. La protección nos hace eh, largar en el sistema eh, hormonas del estrés. Stress hormones shut down the growth. And, shut, and stress hormones shut down the immune system las hormonas de, del estrés es, completamente cierran eh, la posibilidad de crecer y debilitan el sistema inmunológico if you stay in stress your immune system is, is uh, inhibited and we are now open to disease if we stay in stress si estamos estresados y con miedo, nuestro sistema inmunológico se debilita y estamos completamente eh, vulnerables a cualquier cosa que venga de afuera. So when we become afraid, like the media keeps making us afraid, every day we release more stress hormones. Every day we are reducing our immune system and we are more open to illness now. Si seguimos con miedo durante mucho tiempo, estamos cada vez más abiertos eh, a recibir estos virus, ya sea el coronavirus o cualquiera, porque no tenemos más defensa, estamos completamente indefensos. el de la muerte, opens us up for a bigger infection. O sea que tener miedo a la posibilidad de la muerte nos habilita para tener infecciones más graves. So número uno. The uh, shutdown, the number one shutdown, is making us weaker in the immune system. Uh, lo primero que pasa es nos debilita, nos debilita el sistema inmunológico. And number two, when we are in isolation, the community is broken. There is no community in isolation. Cuando estamos separados y aislados. Eh, Perdemos aún más el poder eh, de poder defendernos contra esto, porque nos baja más inclusive el sistema inmunológico. Somos seres de comunidad. Uh -huh. Y la gente tiene poder únicamente cuando está en comunidad. Y así, so, como as población, el público ha perdido su poder ahora right y como población mundial hemos perdido ese poder por estar todos separados en estos momentos. Y we give doing. y estamos regalando nuestro poder a ciertas personas que dicen que saben lo que están haciendo. So my personal opinion, I want to emphasize my personal opinion uh, is that this Uh, is a way to control people in a state where it's unstable. Su opinión es que están tratando de mantener a la gente de manera tal de que dependan de todo esto y bueno, básicamente lo que está produciendo es muchísimo miedo. Eh, Silvia, querías hacer una pregunta? Sí. Eh, en lo personal, no, no me interesa mucho los motivos por los que llegamos acá, en cuanto a si el virus fue intencional, si hay intereses detrás. Eh, yo quiero saber, en la casa de cada uno de nosotros, qué debemos hacer con eso, porque en mi caso me alarma mucho más saber que hay una conspiración detrás, o que estamos supeditados a la intención de algo o de alguien, cuando recién hablaban de la comunidad y el poder, yo imaginaba a toda la gente de las villas acá, en mi país, en mi provincia, en mi ciudad, que no tienen ese sistema de inmunidad que, al que apuntamos, no lo tienen, ni tienen este conocimiento. Entonces... Quizá el punto más alarmante acá es que hay un virus contagioso, muy contagioso, que es, sea como una gripe o sea como lo que sea, es sumamente contagioso, y mi temor es que levanten la cuarentena para que se suban al sarmiento, que vos sabés, sabrás explicarle de qué se trata, de qué hablo, porque no sé cómo es el mundo allá, pero el mundo acá, en Sudamérica, es ese, todos juntos, amontonados en el tren Sarmiento, con un montón de gente carente de información, de inmunidad, de dinero, de conciencia, me parece que eso es lo peligroso y me gustaría saber cómo, cómo ayudar a ese mundo desde mi lugar. Ok, déjame ver cómo se lo explico. Claro, y sí, sí, tomá, tomá. Ok. Uh, Silvia is saying that uh, beyond uh, thinking about, you know, the power of governments and all this stuff that, you know, some of us think that is going on uh, right now and the separation of people and the communities and all this stuff. Um, we know and, and let's put this uh, from the point of view of Argentina, just just because we are from Argentina, uh, mainly all the, the majority of the people. Um, And we know there are a lot of uh, poverty and people living in, uh, in, in places with very little. And uh, the risk of uh, finishing the quarantine uh, sooner than we should will bring those people to the streets and uh, going into the massive um, uh, public transportation, you know, like trains and subways and, uh, you know, everything, buses. And uh, it could bring this uh, contagious thing to a very, very uh, high volume of, of, of new contagions. you know. So what can we do? Because actually the main thing is, okay, when, when, when is this going to be over that we can go out? And in the meantime, in the meantime, what can we do to feel that we are protecting ourselves? Okay, uh, I'm talking about uh, mainly how can we make our, our immune system stronger, for example? Because we know that that's the first line of defense that we have. You okay, know? okay. Uh, number one, fear shuts off the immune system. Okay. That's okay. the most important understanding. You have to get away from the fear, okay? El primer paso es perder el miedo. El Perdamos el miedo y llevémoslo a un lugar manejable. ok. Number two, take care of your body is like you take care of your pet or you take care of your car. Take care of your body. La, el número dos es cuiden su cuerpo así como cuidan su mascota y cuidan su auto. cuídense ustedes, ok. Ok, that means eating healthy natural food. Number one primero comer natura, eh, comida natural que no sea este, genéticamente modificada ese es el primer paso number two taking vitamins and supplements tomar vitaminas y suplementos que nos lleven el sistema inmunológico a ser más fuerte and number three exercising you have to do something to keep the body going you have to work it practice things Número tres es uh, ejercicio, moverse, estar en movimiento, porque eso hace que el, el organismo funcione, se oxigene, y la sangre fluya. Now, uh, it, it, there are different, different laws uh, of quarantine in different countries. For example, I can go out here in Los Angeles and I can walk every day, which I do. Every day I walk six miles in the morning, six miles in the afternoon. Now, in Argentina, especially in Buenos Aires, I think in all Argentina, The quarantine is very strict. For example, friends of mine that are living in the, in the south, in Patagonia, they have uh, they have num the number of the license, the driver license. Uh, when it's pair, they go out Mondays, Wednesdays, and Fridays, and when it's impair, they go Tuesdays, Thursdays, and and Saturdays. So it's not the same in every country in Latin America and in the world, you know. But in, in Argentina, for example, it's very severe. Ok, so not a lot of people are allowed to go out and walk. Let me explain this to the audience, ok? Uh, lo que estoy diciendo es que no en todos los países tienen las mismas reglas de cuarentena. Por ejemplo, yo acá en Los Ángeles camino a la mañana seis horas, eh, perdón, a la mañana seis millas y a la tarde seis millas y está todo bien, no me meten preso acá. Ahora, yo sé en Argentina es mucho más estricto como en otros países de Latinoamérica, y entonces la gente no puede salir a la calle a caminar. Porque como somos hijos que... de rigor, hacen memoria, Jorge, de cuando vivías acá, si vos acá a la gente le decís, no pasa nada, salen todos a los bosques de Palermo, como esta señora que te contaba, con sí, la reposera sí. en la mano, y se ponen a tomar mate y se terminan copiando unos con otros. ¿Entendés? Eso, entonces yo... hay que también evaluar los grados de conciencia y madurez. Que tiene cada pueblo. Nuestro pueblo no es, no se caracteriza por ser un pueblo responsable y maduro. ¿Qué te parece? Bueno, esto es lo que estaba tratando de decirle a él para que se dé cuenta que no todos los países ni todas las ciudades tampoco tienen los mismos, las mismas reglamentaciones en relación a, a la cuarentena. Entonces, Totalmente. so thinking about that, Bruce, uh, what can you say, uh, you know, for people that cannot go out because the government say, no, you cannot go out. <laughs> You, we have to do something <laughs> a, a human a human body is a human body is designed to move and to work when people stop moving this is very bad for for the health of the entire human body uh, the circulating of the blood circulating what we call lymph uh, uh, these need muscle action muscle contraction uh, and so if we stop moving We are uh, making the situation worse inside the body. So we really have to do something to engage our biology. Okay, yeah. Lo que él dice es que el movimiento es esencial para que el sistema inmunológico funcione bien. Oxigena, la sangre fluye y todo eso nos ayuda. Ahora, eh, si no pueden salir, lo tienen que hacer en el living de sus casas, en su propio jardín. Háganse una, una rutina, ¿ok? Busquen online, hay un montón de información. Ok, uno puede hacer sentadillas, caminar en el jardín en círculo, no sé. Absolutamente. Respiración profunda, meditación. Todo lo que haga que el miedo no fluya que no siga creciendo, que lo, lo podamos frenar y de alguna forma haya movimiento en el cuerpo para oxigenarlo, mm -hmm. para que la sangre vaya a todos lados y el sistema inmunológico esté alto. Yes, ¿Sí, Bruce. So, uh, I just want to say. In Europe all of the countries are on lockdown except Sweden. And yeah. Sweden that yeah. Uh, uh, yeah, Sweden not Swiss but Sweden. Uh no, Sweden is Suecia in Spanish. Uh, Swiss is is is uh, Suiza. It's Sweden okay. is Suecia. Yeah. So so this country Sweden has uh they just said you know try your best not to get too too close to each other but business as usual government as usual work as usual the the number uh, of uh dead people is about the same as in any other country and they're not doing anything different uh so the question is how much is real how much is fear uh, and we have to recognize this is that uh the world is in a state of change nothing can stay the same because the extinction is coming fast the extinction is not a thousand years from now extinction is in this century and the idea is this either we change the way we are living or it's over with that's the fact of science and so this is a symptom this is a symptom that we have to do something and and we have to do something now But that's beside the virus. I mean, that's uh, the way of living that we chose for the past century. Yes, but it's okay. it's it's killing us. I understand. I understand. Let me let me explain this because it was a pretty long speech. Yeah. Uh, what he's saying, lo que está diciendo, es que en Suecia, es, en Suecia es el único país de, de Europa que no tiene las mismas reglas que el resto de Europa con respecto al lockdown, o a estar cada uno en su casa separado y no salir a la calle ni nada. Eh, la incidencia de muertes y de contagio es exactamente la misma, no ha cambiado en lo más mínimo. Esto nos lleva a pensar que de alguna forma esto que estamos viviendo, de que no podemos hacer absolutamente nada, no, no debería ser así, porque si no, este, Suecia no tendría, no, estaría, estarían todos muertos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a pensar que realmente el hecho que tenemos que tener más claro es el del contagio directo cuando estamos muy cerca de una persona. O sea, que eso de que decían de estar seis pies de separación, eso funciona, eso está bien. A veces usar la máscara funciona cuando están en un lugar público. Pero en Suecia, por ejemplo, no pararon de trabajar, no paró el gobierno la gente sale y hace ejercicio, pero teniendo en cuenta la separación de estos seis pies y no estando uno encima del otro. ¿okay? Quiere decir que en Suecia, socialmente hablando, no cambió tanto la sociedad y eso trae un, muchísimo miedo a la persona que vive en ese tipo de sociedad. Nosotros estamos viviendo algo que es mucho más eh, estresante para el sistema inmunológico nuestro porque nos han puesto como que no podemos pisar la calle porque no, o, mar, o morimos o matamos a alguien. Entonces, eso es lo que él está criticando como un punto de que realmente no deberíamos estar haciendo eso a ese nivel, ¿ok? Que no es necesario porque no frenó absolutamente nada. Sigue, todo sigue igual en los países que lo hacen los que no lo hacen. Yes, Bruce. Ok, so we're coming down to a very simple fact and a conclusion. Okay. And the fact no, is this. A, a un hecho verídico, muy simple, y es una conclusión. We're, we're facing an extinction because of the way we are living. Fact. Estamos, eh, estamos eh, enfrentando una extinción por la forma en que estamos viviendo, no por el virus, por la forma en que hemos elegido vivir en los últimos dos siglos, ¿no? So we have to rebuild civilization in a new version to survive. Tenemos que crear una nueva civilización, una, una nueva versión si queremos sobrevivir. And we cannot build it on the foundation of the of the culture right now. The government, the way it's running is what is causing a problem. Okay, la forma en que los gobiernos están tomando este tema está causando más problemas que soluciones. So we can't build on the government foundation because the foundation is broken. And Trump, as a president, <laughs> is breaking the system so maybe we could build a new one. En el caso nuestro en Estados Unidos, menciona que Trump está creando la posibilidad de que esto se rompa por completo y empecemos de vuelta desde cero. So we're in a process of evolution. Now, uh, one last thing about the deaths uh, in this reporting. Estamos en el proceso de evolución. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, ¿quiere decir una cosa más? Sí. According to the government, Uh, when a person dies and they fill out the form, the death certificate. Yeah, I know. OK. I remember the reports of defunción in the United States. It's un a very important issue to know how many people are infected and how many people die. Yes. The government tells the doctors to write COVID-19 is the cause of death. Even uh, if, if they have a heart attack, even if they have cancer, even if they have a disease, the idea is uh, even if the patient has never been tested for COVID 19, the report says if the doctor believes it could be COVID 19. So I say, how many deaths are normal that now have COVID 19? And I said, but when you, when you blow up that number, this is what scares people, and this is where the problem is. So, um, you know, I, I'm not the smartest guy in the world, but I know how you get the statistics for death, and the statistics are completely wrong, and if people are afraid, and that's where they have, when people are afraid, they give up power. Give, somebody else take over. Yeah. And as long as they make you afraid, you have no power. Ok, lo que está diciendo, y es algo que ya lo dijeron varios médicos acá en Estados Unidos y también en Europa, es que las actas de defunción no son correctas desde el punto de vista que tienen una orden desde el gobierno hacia abajo, de que cuando una persona fallece hoy en día, si ha tenido, si el médico cree que ha estado en contacto con alguien que tuvo el coronavirus, o si eh, tuvo alguna relación con, con el coronavirus, tienen que poner en el acta de función que falleció de coronavirus, aunque haya fallecido de cualquier otra cosa. Es el primer, el primer paso que les permiten poner en el acta de función. Y eso ya está demostrado: de que muchos de los casos que dicen que fue, fueron muertes de coronavirus no son así. Murieron de otras cosas, corazón, diferentes cosas. Pero le dieron la libertad al médico de poner esto si considera que fue del coronavirus. Lo que produce esto es un número más alto de muertes y mucho más miedo, ¿ok? Sí. Okay, so I, I can only give the very simple conclusion. Una okay. okay. Conclusión nos va a dar. If you are an old older person, you're in a nursing home, you have uh, someone taking care of you because your system is not strong, or if you already have a disease, cancer heart disease or something where you're already compromised those people should take really extreme care of themselves and protect themselves in every way possible but <laughs> let me let me say that <laughs> uh, what bruce is is saying is that for all the okay say bruce is es que que está en un en nursing home, ¿cómo se dice nursing home en español? No, no sé, ¿cómo se dice nursing home? Cuando la persona está en un centro ancianos o que está tratado Geriátrico. En un, en un geriátrico. Eh, o las personas que están con, con problemas serios físicos, como puede ser cáncer o diferentes problemas, esas son las personas que están más expuestas a este virus y para que este virus sea letal. Entonces, a ellos hay que tenerlos bien aislados, hay que cuidarlos muy bien porque básicamente el sistema inmunológico que tienen está a un nivel muy bajo. Y son los que primero caen cuando están cerca de este virus, ¿no es cierto? Eh, yes, keep, keep going, Bruce. And if you're just in regular health and, and not very old, uh, then it's just take care of your body and take care of your mind. And these are the two things that will protect you From this flu virus, it's a flu virus at this moment, and the numbers do not go into the range of anything different than the annual flu. Right now, I think maybe close to two hundred people may have died. I don't even know that might be a lot, but six hundred and fifty thousand people can die in a normal flu, and we say that's normal. So. 200,000 people is not at this point. Now, I don't know what the future is going to be, but the deaths are going down. So I don't see us getting three times as many dead people from this flu. So the whole idea is this. This is called flu. <laughs> And if we're afraid, then the, the consequence is worse. And so the idea is to get let go of the fear because the fear will make us sick. Okay, yeah, what you're saying Bruce is es that we have que to este, take this pandemic, in parentheses, este, to a more manageable place, to understand that basically the flu, as I said earlier, annually kills 650,000 people and it's normal for all of us. In these moments, inflating the number of deaths, we with suerte a 200.000 en todo el mundo, con lo cual, y encima está diciendo que está empezando a disminuir, básicamente. Entonces, eh, si, si, si pensamos que en los próximos meses va a triplicarse para llegar al mismo número que, que, que tenemos del flu normal, que sería una exageración, igualmente sería algo normal para la humanidad, como un, un flu, una gripe que viene, ataca y se va y deja cierta cantidad de gente que se muere por lo que estábamos diciendo antes. El sistema inmunológico bajo y enfermedades de todo tipo que normalmente afectan a la tercera edad, sobre todo después de los 80, 75, 80 años. Y esos son los que están más expuestos a este problema. Yes, Bruce. Uh, the only thing i can just conclude with very important for me <laughs> is to recognize listen to the sources you trust i personally personally i, I don't trust the government and i don't trust the pharmaceutical company yeah, lo que él recomienda es que busquen información y eso básicamente es lo mismo que hago yo en medios de prensa libre eh, donde no hay intereses creados, ni gubernamentales, ni de las compañías farmacéuticas, ni, ni de nadie, sino que es información por información para ayudar a la población mundial. ¿ok? Y en el internet van a encontrar mucha desinformación, Entonces, eh, tenemos que estar más, más este, despiertos de dónde viene esa información, cuál es el, el, el motivo de esa información, sobre todo cuando está muy inflado y muy teñido de muerte, de negatividad, de miedo, de control, de separación, de todo esto, que en realidad no le sirve a nadie, ¿ok? Sí, yes, Bruce. I think that's, all, unless you have other questions, I think that's pretty much what I can offer. Ok, uh, ¿tienen alguna pregunta? Eh, Silvia, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, lo que quería mencionar algo que una Alejandra escribió, entre todas las cosas que está escribiendo la gente, que ahora le vamos a dar la posibilidad de que le pregunten, decía, quizá esta separación esté creando otras uniones. Eh, me gustaría ahora girar la charla hacia ese lugar, hacia la idea de ver cómo nos un, unimos y, y cómo, cómo hacemos desde acá los que sí tenemos la posibilidad de cuidarnos. Hay mucha gente que no tiene la capacidad en Sudamérica, en Argentina, como para tomar una conciencia social, un resguardo, por sí mismo y por el entorno. Nosotros no tenemos idea de lo que es eh, el altruismo ni de manejarnos con responsabilidad. Eso me gustaría que se lo expliques para que él se ubique con quiénes está hablando, porque no sé, no sé si él conoce al pueblo argentino, salud. Eh, pero decime un poquito más claramente cuál es la pregunta específica que querés crear, porque es muy complejo. Eh, eh, digo que eh, quiero ubicarlo en, en nuestra posición, cómo podemos ayudar nosotros en esta pandemia en Argentina, que viene el invierno, y que van a subir al sarmiento las personas que viven en muchas villas donde no se han cuidado, cómo nosotros podemos ayudar desde acá, desde la biología, nosotros, porque si uno dice eh, elevar el sistema de inmunidad, creo yo no sé si nos salvamos solos, yo no sé si yo me salvo sola elevando mi sistema, yo me elevo mi sistema, yo camino por mi jardín, yo tomo mis suplementos, yo trato de no mirar las noticias, yo trato de cuidarme. Quiero darle a la gente como una idea de, de cómo, cómo manejarnos acá, porque acá se nos viene el invierno, ¿entendés? Creo que la posición de Norteamérica o de Europa hoy, eh, es diferente en relación a lo que puede pasar en Argentina. Yo me espero lo mejor y me preparo para lo peor. Creo que va a haber contagios a partir de ahora, no como le ha pasado a Italia o como le ha pasado a España. Creo que nuestro país, y ese es nuestro temor, es que la cosa va a empezar a suceder. ¿Qué, qué podemos hacer con eso? Silvia Bruce, um in south america is uh it's a, it's a different place uh different mentality a lot of people you know just uh, listen to one thing and then the other and then they do whatever they want and you know, <laughs> it's difficult um the the problem that she is mentioning is uh, winter is coming in south america now they were talking about this thing about the temperature the the viruses are producing in uh, better when it's uh cold and when it's warm and a lot of people are going out and and when they go out in winter um, especially these people with the low income and they live in, in this uh, uh, precarious way and when yes. they go out what can happen with this with this virus it can replicate faster and it could be really difficult what can we do that's what she wants to know what can we do to help those people and the society a, as a whole, no? Uh, the question is, why do they call this a cold? A cold. And the answer is this. The viruses that make a cold do not grow well at body temperature. Like 37 degrees centigrade, 98, six Fahrenheit. The viruses don't grow well. They need lower temperature. And this is why it's called respiratory virus, because in the wintertime, the body keeps the temperature warm, but the air coming into the respiration system is coming from the cold. So that the lining of the throat and the lungs, the body temperature is colder in the winter than the rest of the body. This is why the respiratory tract is affected in a cold, because it's colder temperature when you breathe in cold air. So you want to do everything to avoid bringing in cold air because cold is what makes the virus grow. So everything you can do to uh, keep the air warmer, breathing warmer air, not letting cold come in, uh, will help you keep the virus from growing. So anything you can do to keep the air warmer will, will stop it, you know. So, any, any exercise, drinking tea, uh, keeping warm fluids in, etc. Okay, lo, lo que está diciendo Bruce es, el, en Estados Unidos cuando se habla de la gripe se, se lo llama cold. Cold es frío. Por algo se lo llama frío. El virus se reproduce más rápido cuando estamos por debajo de la temperatura normal del cuerpo, que son 96 grados Fahrenheit o cuando estamos en, en centígrados, creo que es 36 o 37. Eh, en ese momento es cuando el, el, los pulmones, al respirar el aire frío, se enfrían. Al enfriarse, el virus entra y se propaga, se produce más rápido. Por eso el invierno es más difícil que el verano. Entonces, ¿qué pasa? Si en, el, en Sudamérica se viene el invierno, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es cómo tapar la parte respiratoria, la nariz y la boca con bufanda, con lo que sea, para calentar ese aire antes de que entre a los pulmones y no sea un medio de propagación, de, de proliferación de este virus. Lo otro que también es importante, y eso es algo que por ahí se puede usar en Latinoamérica, sobre todo en Argentina que tomamos mate y salimos con eso, Uruguay que van con el termo a la calle, qué sé yo. Esa es una forma de defensa también, lo que él está mencionando es, todo lo que puedan tomar que es caliente, que pase por la garganta y vaya al estómago, todo lo que calienta por dentro frena la proliferación de este virus. Y de cualquier otro virus, pero este virus sufre más con eso, ¿ok? Entonces... Eso sería, digamos, la primera línea de defensa más sencilla que puede usar cualquier persona, no importa su estado económico, ni civil, ni nada, ¿ok? Así que creo que eso lo podemos seguir promocionando, Silvia. Exacto, desculpa, promocionando, que esto quería, porque soy una divulgadora, así que ahora me pongo a fabricar bufandas salimos con la bufanda, ya me mandé a hacer el mate, ahora voy a tomar mate, esto quiero yo. Exacto. Hay que salir con el termo a la calle como sale de la Eso rampa. Quiero. Ahí vamos. Eso es lo que, que hace. Entonces esa es la línea de defensa. Bruce, remember when we were in Argentina that people were drinking mate? Yes. So that's our first line of defense. Keep it warm. <laughs> Keep it warm. Uh, let me uh, let me offer a suggestion. Uh, when people have a fever this is not a bad sign this is an important sign for healing the reason why the reason why a person has a fever is the immune system knows that whatever the infection is it dies when the temperature goes higher exactly so when people get a fever and they take aspirin or they try to take the fever away that's the wrong thing in fact If I start to get a fever, I wrap myself up in a blanket till I sweat, <laughs> until I'm so hot because that is the fever is there to kill the infection. So don't stop a fever, M help the fever, Get your, keep your body very warm. Uh, if if it goes, I don't know, you use Fahrenheit or Centigrade in, in Argentina. Fahrenheit or Centigrade? degrees. yeah. Which one? 70 degrees so uh, if the temperature goes above I think 37 is normal temperature yeah. Yeah. You get uh, about uh, a few degrees up. It's still safe in t in Fahrenheit. I know the number in Fahrenheit uh, 105 is now de uh, getting to a point of pay attention and do something okay. but okay. up to up to 105 yeah. That fever is helping you So, if you can keep temperature infection stop infection stays longer. Ok, lo que está diciendo es que básicamente la fiebre, cuando tenemos fiebre, es la forma de defensa del cuerpo. Justamente, si estos virus se reproducen con frío, el cuerpo lo que hace es generar más calor para defenderse. Obviamente existen grados que ya hay que frenar de alguna forma, por ejemplo en el caso de, de los grados centígrados, si estamos en, arriba de los 40 grados, hay que empezar a pensar, 41 grados, y eso hay que hablarlo con el médico, obviamente. Eh, pero no tratar de frenar la fiebre ni bien aparece, porque esa es el, la primera línea de defensa que tenemos, justamente porque lo que hace es... Eh, parar la proliferación del, del virus en nuestros pulmones, ¿no es cierto? Hay una... there's a, there's a question here, uh, Bruce, I don't know if you know about this, what about the pH of the throat? There, was, uh, there were some people talking about uh, a salt solution uh, for gargles, you know? Y no me pude meter porque me metí y cuatro minutos y ya habían superado las cien personas y... Eh, no, Ale, por favor, Alejandro, por favor, tu micrófono. Okay. Eh, eh, what I was saying is, um, oh, what was it? The same. The gargle what was with wa wa salt water uh, is, yeah, changing the pH, the pH of the throat uh, with with salt. And um, what do you think about that? That should, that would help flush anything that's on the surface and keep it off. But it should also be done with warm, warm salt water. You know, like body temperature or warmer, because that the temperature uh, is most important in stopping the virus grow from growing. Okay, El, lo que dice es que sí que las gárgaras con agua a la temperatura del cuerpo con sal. Haciendo gárgaras frena la proliferación de esto porque cambia el pH, se hace más alcalino, obviamente, y el, y el virus es, es ácido básicamente. Okay, Bruce, anything to uh, finish with this? Stay happy, stay in love, work on community, be be friendly and social, and see the good things. Because when you focus on the scary things, you lose power. Don't, don't lose power. That's it. Okay. Lo que dice Bruce, eh, que tenemos que estar felices, eh, más amorosos, creer más en en que somos este, <laughs> o una una una especie que puede sobrevivir todo esto. Ahí está el mate. das de mate from uh, from Sylvia. Yes. And, uh, and y, y no pongamos esto en un lugar que es totalmente inalcanzable. Manejémoslo de forma tal que el miedo desaparezca y que nos, nos dé eh, un poder personal para poder ayudarnos a nosotros mismos y a todos nuestros seres queridos. Eh, Bruce, thank you so much for being with us today. It's been great, as usual. And uh, hello to Margaret. All my love to you and your wife. And, uh, and everybody is, is thanking you from here. Thank you. Thank you. Uh, I just want everybody to uh, stay healthy and stay happy. Thank you. Que estén todos saludables y felices. Thank you, Bruce. Take care. Muchas gracias. Bueno, Silvia. Eh, sí, Jorgito, si vos te quedas un ratito más, hay algunas preguntas que, como sabemos, que conoces perfectamente a Bruce, y además a vos mismo te queremos preguntar porque manejas perfectamente los temas que Bruce conoce, así que si vos te quedás un ratito más, mm -hmm. Ángeles, creo que tiene un par de preguntitas. ¿Te parece correcto? Sí, o, acá veo que hay preguntas, lo que pasa es que no podía leer las preguntas del chat. más Entiendo hablar, perfecto, pues, digital, pero, es, pero es, eso, ahora es que, que, que estamos un poco más eh, distinguidos sí, y que lo dejamos si en español, es más fácil. ganas? Sí, ganas? Dale, dale, claro, claro, claro. Dale, entonces, a ver, Ángeles, ¿qué, qué tenemos por ahí? Hola Jorge, hola, eh, Silvia, hola, muchísimas hola. gracias. Yo ya estoy obedeciendo, ¿eh? Yo obedezco, <risa> todos con algo calentito, todos con algo calentito. Bien, ahí está. Hay que dar el ejemplo, chicos, vamos. Pero mate, mate individual. Un tecito, sí. un algo calentito. Sí, Ángeles, ¿qué me decías? Tengo una pregunta de, de Marisol. Eh, el doctor siempre dice que los pensamientos, la lo, lo tenía en inglés, por eso ahora la estoy traduciendo. los pensamientos son, son mejores que las medicinas. ¿Es eso correcto y por qué? Bueno, los pensamientos, básicamente, si hablamos de epigenética, los pensamientos cambian nuestras, nuestra biología porque generan hormonas que o pueden ser para crecimiento, como dijo el doctor, o pueden ser para eh, frenar todo, para defensa. Las dos cosas al mismo tiempo no podemos hacer. Entonces tenemos que ver en qué estado. Tenemos que ser más conscientes, creo, del estado de ánimo en el que estamos la mayor parte del día. ¿Ok? Si estamos más tiempo durante el día con miedo, estamos más vulnerables a cualquier cosa. Si estamos con más tiempo, durante más tiempo durante el día en una, en una situación más amorosa y más de, de, de, de estar más seguros de lo que estamos haciendo, de estar informados, eh, la biología nuestra cambia y se hace más fuerte el, el sistema inmunológico. Eso básicamente... Lo que dice él en la biología de la creencia y cuando habla de epigenética. Entonces, Ángeles, tengo ah, bueno, tengo más preguntas. Tengo vale. una pregunta de Mirta, que yo la había pasado al inglés, por eso estoy traduciendo. Why is so, so important the pineal gland? ¿Por qué es tan importante la, la glándula pineal en, en, en el tema epigenética y en nuestro organismo? Bueno, ahí ya entramos en otro tema, ya tenemos que hablar de neurociencia, que no es el tema de hoy, básicamente. Ok. Sí, ese no es el tema. Hoy estamos hablando del sistema inmunológico más que de la glándula pineal, ¿okay? Okay. Entonces, más preguntas. Podemos aclarar, Jorge Patrono, que vamos a hablar de todos los temas porque semana a semana Ajá. tendremos distintos invitados aquí con Patrono como intermediario, como traductor, y explicando y mediando, así que esas preguntas van a quedar para otra oportunidad. Lo vi a nuestro amigo Pablo Alarcón por ahí, andaba por ahí Pablo Alarcón, sí, eh, y estaba por ahí. que es amigo sí, nuestro y, y hace curso de milagros y está mucho en el tema, eh, bueno, si, si Pablito levanta la mano por ahí lo ven, le vamos a dar la posibilidad de que, de que salude si quiere y se haga, que haga alguna pregunta si quiere también. Creo que ya salió de... ya, ya no está hablando. Ah, bueno, recién estaba, andaba por ahí. mira sí, sí, voy a cumplir también... mira cómo cumplo, ¿ves? Voy a usar chalina también. Acá está, <risa> al tono, por supuesto. Al tono, me pongo la chalina para que vean. Ahí está. Cuando salgo puedo hacer así. Bueno, sí, claro, claro, eso es una forma de, de defensa, por supuesto. Claro, no solamente como chalina, sino que a, tenga o no tenga el barbijo abajo, no importa, yo sigo así. Una cosa que a mí tú? me gusta, sí, me gusta mucho, Jorge, a ver qué opinas, tráeme el, el plástico. Yo me hice uno eh, con radiografía en mi cartera. Con radiografía este, le puse la bandina a una placa de radiografía. Eh, le puse la bandina y le puse arriba un poquito de goma Eva para que no me lastime la, la frente. Eh, y me, y le, le tengo muchísima fe a esto. Me parece que el barbijo es para que yo no contagie a los demás. Pero me parece que para que no me contagien a mí, esto es lo ideal. Sí, acá hay gente que está usando eso. Hay mucha gente que está usando eso cuando va a, a, a, sale de las sí. casas. Y va a lugares públicos. Yo me siento más protegida, mañana voy a salir a vacunarme, y ves, ahí está, exactamente. Y yo me siento mucho más protegida con ese plastiquito que ya les digo, cualquiera que tenga una radiografía vieja en casa este, puede hacerlo, un poquitito de lo que quieras pegarle acá para que no se te pegue el plástico a la, a la piel, y un elastiquito y no, no mucho más que eso, ¿no? Digo, este, estas eh, recetas domésticas me parece que a todos nosotros nos vienen bien, que, que verdaderamente las pongamos en práctica, ¿no? Si no queda otra alternativa más que salir, que yo sigo recomendando quedarte en casa, este, trata de hacerte una vida agradable en casa, trata de hacer lo máximo que puedas en casa. Eh, bueno, si no se puede por razones de fuerza mayor eh, vamos a buscar los elementos y vamos a salir, como Bruce recién nos decía, con un nivel alto de endorfina, dopamina y, y todas esas cinas que se liberan cuando uno está de, de buen humor y buena onda, ¿no? ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que también, creo que también hay que encontrar, eh, o sea, creo que es un muy buen momento para hacer cosas que habíamos dejado de lado, Claro. Porque teníamos todo el tiempo que trabajar, salir, un eh, montones de obligaciones y ahora nos encontramos con un día de 24 horas muy largo. Claro. 24 horas que ahora parecen 48. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos una actividad que pueda, que pueda cubrir ese día completo, ahí nos empieza a agarrar esa cosa psicológica, egoica que nos pone en un lugar de incomodidad, de miedo, de pánico. según las percepciones que tengamos, lo que ellos hemos aprendido, y cómo analicemos las cosas, ¿no es cierto? Entonces creo que, en mi caso, por ejemplo, ahí bien atrás mío, yo estoy en mi estudio de música, ahí atrás mío está la batería, soy baterista, toco varias veces al día la batería, este, bueno, me, me acaban de operar el hombro, me hicieron triple operación en el hombro, me estoy reponiendo hace seis semanas, un dolor terrible, así que estoy tocando la batería solamente con la mano izquierda, o sea que mi mano izquierda ahora toca bárbaro, ¿ok? Mirá cómo te puso a desarrollar, ¿eh? Claro, mi mano izquierda ahora es buenísima. Cuando pueda usar la derecha, voy a volar en la batería. Entonces <risas> busquen actividades, cosas que por ahí dejaron de lado porque no tenían tiempo. Ahora tienen tiempo, es maravilloso esto. Entonces busquemos la parte positiva de esto y llevémosla a un lugar donde podamos crecer en vez de quedarnos estáticos pensando, uy, me voy a morir mañana. Hay algo que a mí, me eh, cuando yo empecé con este tema del virus y todo, yo soy muy escéptico, muy. Por ahí soy uno de los más escépticos, ¿ok? Eh, no me interesa hablar de la parte política ni de nada, pero yo soy escéptico, me tienen que demostrar más cosas para que yo crea lo que me están diciendo, ¿ok? Entonces yo estaba viendo todo esto que estaba pasando y me empecé a sentir mal, y me doy cuenta cuando ya me siento mal y me empiezo a angustiar, y digo, no, no, no, esto no me sirve, porque primero que nada no puedo arreglar nada. Segundo, este, me estoy arruinando yo más de lo que puedo ayudarme y puedo ayudar a otros. Entonces empecé a mirar y digo, ok, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera. Ok. Eh, cuando nací y vine a este cuerpo, ese contrato estaba firmado. O sea, no voy a O sea, el virus no es que va a frenar que yo sea... Eh, invulnerable y que yo, que yo sea eh, eterno, lo único que me va a decir, bueno, por ahí me muero antes, qué sé yo, pero lo saqué desde ese lugar terrible, de esa condena, y dije, no, en realidad la muerte no es lo peor, es la vida lo peor. Si yo en este momento que estoy viviendo ahora desaprovecho este momento de avance, este momento de crecimiento, eso sería claro. mucho peor. Vos sabés que yo siento, cuando la gente busca la manera de salir y, y has, está haciendo fuerza, viste, como, con, en la compuerta como para derribar, creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de que por algo llegamos al punto donde llegamos, por algo estamos viviendo este aislamiento, y yo lo único que quiero hacer es irme. Si yo me traje hasta este lugar, si la humanidad toda se llevó hacia el aislamiento, ¿Cómo voy a perder la oportunidad diciendo quiero volver a la vida que tenía? O a ver si te creíste que dentro de dos meses no estamos... Dos meses. A ver si te creíste que dentro de dos semanas no estamos haciendo todos lo mismo que hacíamos, cometiendo todos o casi todos los mismos errores. Entonces, esa es mi impotencia, ¿no? La, la idea de que todos queremos salir y queremos que se termine esta cuarentena y queremos... A... ¡Pará! para Silvia quiere preguntarte algo, patrono. A ver. Sí, quiero hacer un pequeño aporte más allá de todos los detalles que están dando, creo que cada uno lo transita, yo también lo estoy transitando en lo personal muy bien, uh -huh. una hija me preguntó cómo estaba, le dije que realmente me faltaría un poquito más de aislamiento por todo lo que estoy haciendo, pero creo que este es el momento para quienes hemos, sabemos algo de la biología de la creencia o lo hemos leído a Bruce, o estamos en este cambio de conciencia ¿no? personal, sabiendo que esto repercute en, en, en el mundo, porque no estamos aislados y creo que es el momento, si sabla, hablamos de epigenética, de realmente generar un cambio en la epigenética conductual de quienes nos van a seguir en este planeta. Entonces creo que parte de ese cambio no va a empezar cuando termine este aislamiento, está empezando ahora en cada uno de nosotros, en el, con el silencio de nuestra alma, y en cómo nos estamos elevando. De esta crisis, en lo personal, he sacado grandes oportunidades. He trascendido un gran dragón y estoy en ese camino. Entonces creo que no hay que esperar con la desesperación de salir afuera. No hace falta que nos abran la puerta para conectar con el afuera. Desde nuestra conciencia, desde nuestra expansión, es ahí que vamos a producir el cambio que necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, y dejemos, empecemos a dejar, a generar estas condiciones heredables, no genéticas, no cromosómicas, que queremos que se trascienda a las generaciones venideras. Ese es mi humilde aporte. Me si la máscara, si el barbijo, si el miedo, si el no miedo, cada uno verá. Creo que si lo hacemos desde la conciencia, es un momento de oportunidades. Creo lo mismo y estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir. Creo que tenemos que mirar eso, la oportunidad de crecimiento y de evolución como especie, como individuos y como sociedad. Este, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que sí, que, la, que somos una gran comunidad y que tenemos que trabajar para la comunidad, no solamente para el individuo. Eh, y esto es, un, es, es una llamada de atención. ¿no? Bueno, Vivian va a hacer una pregunta y ya lo dejamos aquí. que, que está levanta. acá, el, el, el, el, está Jorge Gentile, que es un abogado cordobés muy grande, un gran amigo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ah, dale, bueno, a ver, le damos micrófono. Jorge Gentile, a sí. ver, ¿tiene micrófono ya abierto? Ahí está abierto, sí. Ah, dale, dale. Hola. El volumen está bajo, Jorge. Necesitamos que subas el volumen. Tu micrófono. A ver, a ver. ¿Otra vez? Está, está tratando. Ah, ok. ¿Sí? Pasamos mientras alguien y... Dale, y, Vivian seguimos. quería hacer una pregunta. A ver, Vivian. ¿Quién, quién, quién? Vivian. ¿Cuál es Vivian? A ver, Vivian. ¿Tienes micrófono abierto, Vivian? Ah, salió porque pensó que venía a Jorge a hablar. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? A ver te fijas quién está levantando la manito. Ahí, hay un montón de manos levantadas. ¡Marina! ¡Marina! ¡Hola! ¡Hola Marina! marina hola marina cómo estás? Está. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno. lindo verte por acá! Igualmente, igualmente. Bueno, sí. eh, los que me conocen o no, yo eh, soy team master, hago ceremonia de té y sommelier de té, y la verdad que, para sorpresa mía, eh, yo tengo mi marca, pero el, el tema del estudio del COVID y el té verde en este momento es súper importante, eh, consumir té verde por lo menos cinco tazas por día, y esto compartirlo con todos los que, los que ustedes estén, si tomamos cinco tazas de té verde por día en hebras, si es orgánico mejor, nos sube el sistema inmunológico y es una bebida, que desde la antigüedad fue la primer medicina. Así que ese es mi aporte. Muchas <risa> gracias. Porque más calentito como, como estábamos hablando, ¿no? Esta cosa de, de ingerir alguna cosita calentita. Bueno, muchísimas gracias Marina. ¿eh? ¿Eh? Así sí. que y estoy dando algunas clases online gratuitas, así que los que quieran seguirme son bienvenidos. Bueno, ahí pusiste, ¿sabemos cómo ubicarte? tenemos sí, cómo ubicar? te sí. Vivian, ¿no? <risas> bueno, danos, pasanos por ahí un datito Jorge Gentile, ¿tienes volumen o no? ¿Quién? ¿Jorge? Abogado Jorge Gentile de Córdoba Bueno, a ver, no, como, sigue, no lo sigue, veo sigue, ni sigue, en pantalla, no, no, Jorge No te ves? podemos escuchar Sí, como no, no los ¿Quién creo. más? En ¿Ángeles tenías a alguien? Ángeles Levantaste la manito. A ver, Jorge, ¿dónde está? No lo encuentro tú, pues, tu Jorge, ¿eh? Su tocayo. Tercer línea a la derecha. A ver. Dice Valentina. Ah, perfecto. Ahí, ahí lo tenemos. Y él tiene micrófono abierto. No, ¿eh? Ahora no podemos escuchar su voz. A ver. Bueno, pero tiene micrófono abierto. Desde acá no podemos hacer la lista nada. De gente sí, que yo no sabía que había tanta gente. Sí. No, recién, ahora veo, recién ahora veo toda la lista. Ok. No, a Jorge no se le escucha, pero es un tema de él, eh, eh, patrono, ¿eh? Sí, es un tema de él. No, no, no, es nuestro el tema. Es un tema de su micrófono. Sí, sí, sí, sí, sí, sí lo tiene sí, que arreglar. Es un tema de su micrófono. Ok, Ángeles, Ángeles ¿qué tenías Ángeles ahí para tenía, preguntar? Tenía una pregunta de, de Mirta que dice que dice algo así como que el doctor siempre habla de que el conocimiento es poder ok sí, sí. bueno eh, algunos tips para conocer nuestro el funcionamiento de nuestras células para que nos ayude en este en este momento yo les voy a decir una cosa todo lo que puedan entren al internet y, ah voy a anunciar algo voy a anunciar algo que me estaba olvidando. Ah. Voy a anunciar que la conferencia que produjimos con Bruce en Buenos Aires y que está doblada al español con mi voz, así no tienen que leer absolutamente nada, va a estar disponible por una semana gratuitamente. Después vamos a poner toda la información para que lo puedan ver eh, online, en, en YouTube o en Vimeo, tengo que ver dónde lo habilito, y lo puedan ver gratuito. Son dos horas y cuarto y es una obra maestra. Eh, ahí explica absolutamente todo lo que tiene que ver con la célula, lo que tiene que ver con el sistema inmunológico y qué es lo que tenemos que hacer para, para estar fuertes ¿okay? y estar sanos. Así que eso lo voy, a, lo voy a poner, después te lo paso Silvia, te paso cuando tenga el link con el password para que la gente pueda entrar y verlo toda la semana gratuitamente. Ah, Se lo recomiendo a todos y si no pueden hacer eso, fíjense en el internet del libro de él, La Biología de la Creencia, porque... Básicamente es para mí, es la Biblia de todo esto y cambió mi vida completamente desde hace casi 10 años. Así que eh, se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, muy bien. Eh, Marisol, vos tenés ahí alguna pregunta que haya, sí, a ver, de, de la gente de... ¿Vos, ten... vos manejabas el Zoom, ¿verdad? Zoom. Exacto. Sí, Zoom. Perfecto, a sí, ver, de podemos... la gente de Zoom, ¿qué pregunta tenés? Ahí vamos. Bueno, una fue casi respuesta, que era qué opinaban del dióxido de cloro y si podríamos usar bicarbonato de sodio para alcalinizar y cambiar el pH de nuestra faringe, que creo que sí. quedó claro y que sí. Sí. Y otra era... Las dos si... cosas funcionan, las dos cosas funcionan. ¿Sabés lo que hacemos nosotros, Jorge? A ver si me corregís. Eh, cuando entra mi marido, viste que tiene una empresa de artículos de eh, lavandina, no, detergente, alcohol en gel, bueno, eh, entonces acá alguna vez hay un ingreso con todo el protocolo de una persona que viene por el tema de la, de la fábrica, de la empresa. Eh, dentro de todo el protocolo hay una cucharada de sal, y la mantiene en la boca. Sí. Sal en la boca. La mantiene, la mantiene, la mantiene hasta el momento de querer salivar. Antes de salivar, oh, la gargarita y saliva. ¿Cómo lo ves? El problema con la sal es que hay, hay muchas personas que tienen hipertensión. O sea, tienen, claro, tienen, este, claro, tienen, tienen este, ¿cómo se llama? La presión alta. Claro. Y esto se lo va a elevar un montón. Entonces claro. tienen que consultar con su médico antes de hacer cualquier cosa con sal y antes de hacer cualquier cosa también con este, eh, el otro que estábamos y carbonato hablando. Carbonato de y sodio. Carbonato de y Carbonato sodio, de, de, de sodio. Exacto, también. Por eso es muy importante que hablen con el médico y que se, y, y se midan la presión arterial antes, de la presión. ¿okay? Eso, claro. eso es lo único que, que tiene. Después no hay efectos secundarios de ningún tipo. Con el MMS, que es el, eh, ¿cómo se llama? ¿Dióxido de cloro? Dióxido de cloro. El único, el único efecto secundario que tiene cuando tomas este, unas dosis un poco altas es que te puede traer diarrea. ¿Por qué? Porque mata todo tipo de bacteria y, y, y virus y te mata también la flora intestinal. Entonces, llegado un momento, tenés que empezar a tomar probióticos, ese tipo de cosas, para volver a tener tu cultura, digamos, del intestino. Pero eso es lo único a, a niveles un poco altos de, de, de cantidad de gotas. no Pero claro. después eso no tiene ningún ningún efecto secundario. Igualmente, preséntelo a su médico antes de tomarlo para que les diga si sí, lo pueden tomar porque nadie sabe la historia clínica de esa persona. Así claro. que eso eso es cada uno es un, es un mundo. ¿no? Habíamos hablado de un tema muy interesante en una charla con Patrono que está en YouTube. Nosotros tuvimos una charla hace, supongo que 21 días, y hablamos de este tema. ¿Te acordás, Patrono? Lo que pasa que hoy es eh, 73 de febrero. ¿Qué fecha es hoy? <risa> <risa> Dios mío. <risa> bueno, una pregunta más y lo dejamos ir hasta este el nombre. El calendario sí. venucino es eso. Sí, terrible. ¿Y <risa> Bien, volvió, Bien. Ok, acá hay, una, acá hay algo que me están preguntando, que A pregunta ahí está, Alejandra Aita. Jorge, con el Biowell, se ve algo respecto al COVID-19, no pude no puede hacer más ninguno de eso desde la cuarentena. Para los que no saben lo que es el Biowell, Biowell es una máquina que se usa para medir la energía del cuerpo humano, creada en Rusia por Konstantin Korokov y nos da la información de cuánta energía tenemos en el cuerpo y, y en función de esa energía eh, sabemos si realmente tenemos el sistema inmunológico alto o no es una herramienta muy poderosa para todas las personas que están haciendo de, o sea que tienen que ver con la salud eh, y que atienden atienden pacientes porque realmente les, les da una data muy importante todos los que quieran saber un poquito más de todo esto, estuvimos hablando la semana pasada, de, bueno, el martes estuvimos con Hartman, con Howard Martin, eh, pueden visitar mi página tunuevasalud.com, tunuevasalud.com, y ahí van a ver tecnologías que son eh, alternativas holísticas que tienen que ver con la energía, con el pH, con diferentes cosas que hacen que el sistema inmunológico se ponga más fuerte, ¿ok? Eh, y son cosas naturales, básicamente, no estamos hablando de nada, nada raro, no son medicamentos ni nada, sino cosas muy naturales. Sí, okay. este, ¿alguna pregunta más? Vivian, así cerramos. A ver, Vivi. Hola, hola. Bueno, Jorge, mi duda existencial en todo este tema del coronavirus y la cuarentena y la pandemia es, si cuando yo miro algo, le estoy dando mi energía para que se desarrolle y crezca. ¿No es contraproducente estar todo el tiempo atentos a esto? Bueno, lo que pasa es que tampoco lo puedes ignorar. O sea, hay algo que tenemos que ser conscientes. Hay algo que está pasando y es algo que realmente está matando a cierta cantidad de gente. Entonces, no le podemos dar la espalda y decir, bueno, no, yo no creo en esto y ya me olvido y no hago nada de lo que me dicen. Tenemos que ser más conscientes. La verdad, verdad, verdad, realmente muy poca gente la conoce, porque si ves todas las opciones que hay con respecto a este virus, todas las ideas que hay detrás de esto, y te vuelves loco, es como lo que le envié el otro día a Silvia, que, que, que era gracioso en definitiva, porque era un chiste, pero te decían, ah sí, sí, dice eh, para evitar el coronavirus, entonces dice, bueno, esto es todo lo que tiene que hacer. Es decir, punto uno, este, no salga a la calle. Bueno, sí, pero si sale a la calle, esté a seis pies de distancia. Ah, pero, pero si está a seis pies de distancia, tiene que tener máscara. Ah, no, pero si tiene máscara, en realidad le sirve para usted solo, pero el que está fue, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces el punto es, ¿hasta dónde tenemos la información correcta? ¿Hasta dónde está inflada? Y hasta dónde podemos hacer algo que realmente tenga sentido con lo que está pasando, ¿no es cierto? Y el hecho de que haya tantas fuentes de información que se contradicen en sí mismas produce más miedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo, lo ignoramos? No. Busquemos más información, pero nuevamente, busquen información de la prensa libre. Porque el otro día me llegó eh, algo que, que me voló la cabeza, que en, en 1970 había de todos los medios de difusión masivos, había 250 compañías. Hoy, todos los medios de difusión masivos corresponden a 6 compañías. Entonces, si vos ah. mirás la información de los diferentes puntos de información, Fox, este, el otro, el otro, vas a ver que hay un script detrás de esto. Es como alguien que escribió algo y todos lo repiten. Claro. ¿Okay? Somos quiero... todos amigos. Nosotros todos repetimos la misma información porque tenemos que estar de acuerdo. Entonces, ojo con eso, porque, porque como yo le decía el otro día, de golpe apareció en New York Times, que supuestamente muy, muy, está muy bien catalogado, una foto en primera plana diciendo que esto era el fin del mundo, y la foto era una góndola de un, de un, de un supermercado que no tenía huevos. Claro. Ahora... Si vos lees eso y decís que esto es el fin del mundo, porque no hay huevos en una góndola, y no tenés dos dedos de frente, te pegás un tiro. Lo Entonces que pasa a eso es lo que, que vos no viste la firma, estaba firmado por una gallina. <risa> sí, sí. No, y es que eso, el fin del mundo o sea, de las gallinas, las gallinas se terminan. Claro, claro. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Claro, ¿Hasta dónde claro. esa información es fidedigna y podemos seguirla? Claro. ¿Hasta dónde yo puedo usar esa información de forma que sea nutritiva y me permita hacer algo conmigo, con mi familia y con, mi, y con, la, y con la comunidad en la que vivo? ¿Y hasta dónde eso es totalmente con, eh, contradictorio y me produce algo que no, no, no me permite evolucionar, sino involucionar y enfermarme y estar peor? A eso es a lo que tenemos que tenerle cuidado. con claro. claro. respecto a lo que Vivian decía, eh, si yo soy la creadora de realidad, si yo creé esta realidad. También soy la creadora de la pandemia, soy la creadora del aislamiento, soy la creadora de un medio que se llama Corona, que es el virus. Bueno, ahora, ¿yo creé todo esto para ignorarlo, Vivian? <risa> ¿No? Digo que tiene que haber, dentro de todo lo que aprendimos hasta ahora, a mí me viene bárbaro, porque eh, todo lo que aprendí en estos 30 años se mueve, se está moviendo, es como si, ahora yo tengo la biblioteca de aquel lado, como si todos los libros se movieran. Bueno, vamos a acomodar esa estantería, vamos a ver dónde acomodamos cada cosa, por supuesto somos creadores de realidad, bueno, quiero ver dónde me voy a parar. Decía Jorge? No, pues tu imagen se estaba congelando y muchas de las cosas que decís, no se, se escucha toda, todas juntas, ¿ok? Ah, eh, ah. Yo creo... Yo creo que tenemos que empezar a tomar un poquito más conciencia y llevar este tema a un lugar más manejable. ¿okay? Porque es manejable. No es ni la fiebre amarilla, ni la peste bubónica, ni nada de eso. Entonces, llevémoslo a un lugar donde realmente tenga un sentido, eh, seamos conscientes, seamos respetuosos, sigamos los, las líneas generales que indican las normas del de contagio, pero no nos pongamos a merced de información falsa que no nos permite evolucionar, ni, ni relacionarnos, ni hacer nada. Porque ahí es donde perdemos todo. ¿okay? Ahí es donde perdemos todo. Más allá de los gobiernos, más allá de todo. Y tenemos que volver a centrarnos y tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto tiene una seriedad, pero tampoco es el fin del mundo, como lo están pintando en muchos lugares. Así que... Este, Ponen en... Por hoy creo que basta. Este, sí, Así, ah, decían. algo y cerramos. Marisol, ¿qué querías? Ah, tenía una tenía consulta. Algo, sí. Sí. Quería claro. saber si ustedes creen que esta realidad que estamos viviendo y que creamos nosotros mismos tiene relación con la memoria celular. Con la memoria celular. ¿A qué te referís con eso más claramente? Con otras epidemias que se hayan vivido y que por ahí la vivieron mis abuelos desde otras, con otras máscaras, pero que en algún punto sentimos lo mismo. No porque, ¿Creen que estamos como recreando esas mismas emociones con otra realidad? Pues las emociones. Las emociones sí, estamos creando porque somos seres humanos, seguimos sintiendo y trabajando con nuestro cerebro de la misma forma. Eso no cambió. El problema está en que lo que está pasando hoy en día y ahí... Ahí está. No. un micrófono, ahora abierto de alguien, por favor. Jorge. A ver si se escucha. Ahí lo tenés a ahora, Jorge. Jorge, Jorge te Sí. Sí. sí. Perdón, Jorge, sí. Déjame, déjame terminar con algo que estaba contestando y ahora te paso la palabra. ¿okay? Eh, lo, que, lo que yo creo que, que es diferente en estos momentos, y, y este es un tema complicado porque básicamente nos metemos en la parte gubernamental y todo ese tipo de cosas, pero nada más quiero decirles esto, existe eh, un coronavirus original que es, el, que es el que después se fue, con, con, eh, o sea, se, se fue convirtiendo en otros virus, como por ejemplo el SARS, eh, MERSA, el avian flu, eh, el porcino, todos son de lo mismo, digamos, pero con diferentes categorías o, o, o, o, o formas de contagio, pero básicamente es el mismo virus ¿no? que, que va mutando. En este caso, sabemos que hay, Cuatro cepas de coronavirus que están patentadas. ¿Qué significa eso? Que cuando se patentó, quiere decir que fue creado. Vos no podés patentar algo natural. No podés patentar el, el, el, el virus del flu. No podés patentar la hepatitis. Pero podés patentar algo que vos modificás en tu laboratorio como estudio. Existen cuatro, ¿ok? Uh -huh. Eso da mucho que pensar, y ese es otro tópico que no voy a tocar hoy. Pero lo que yo voy a decir es que esto que estamos viviendo ahora es único por ese hecho. Ese virus no es el mismo virus que había hace 200 años. ¿okay? Yo, me refería, yo me refería puntualmente a esta sensación de miedo que se le tiene a esta realidad, digamos, Sí, no puede ser que hayamos creado esta realidad para sentir ese mismo miedo que sintieron nuestros ancestros. Desde ese lugar lo preguntaba. Yo, yo creo que lo que estamos viviendo es un hecho energético que hemos generado como humanidad porque nos hemos perdido, porque le dimos la espalda a la naturaleza desde hace 200 años y porque de alguna manera el planeta, de alguna manera, tiene que hacer ese esfuerzo para que nosotros volvamos a ese lugar. Siempre me acuerdo, y ahora más que nunca, de la película The Matrix. Hay una escena que a mí me pegó muchísimo de esa película, que es cuando habla el, el agente secreto, que es el robot, con Orpheus, no sé si se acuerdan de la película, casi hacia el final, y le dice que el ser humano llega a un lugar, lo consume, lo deja muerto y se mueve a otro lugar y dice que el ser humano como especie no tiene nada que ver con un mamífero, sino que tiene que ver con un virus. Y eso es lo que venimos haciendo por los últimos 200 años, como especie. Ah. Ahora, en este momento, esto que estamos viviendo es, es un cachetazo, al ego, es un cachetazo, alego, es un cachetazo a lo que venimos haciendo hasta ahora, y nos dice, no más, no más, ahora... Si no cambias, va a pasar algo muy grave, ¿no es cierto? El virus en sí es un aviso, o sea, yo lo tomo como eso, me está haciendo recordar. El miedo a la muerte, y todo eso yo lo pongo de lado, ¿no? a mí eso sí no me importa. Pero lo que yo digo es, ¿por qué está esto acá? ¿Qué tengo que aprender? Yo sigo, sigo creyendo, qué el... Jorge? Sigo creyendo que es la enfermedad como camino. Se llame virus, se llame como se llame. Es la crisis como camino, algo nos está pasando, nos está pasando a cada pero, pero, pero, pero Silvia, Silvia, Silvia, toda evolución biológica, toda evolución en el planeta necesita cierto nivel de caos. Toda evolución. Claro. Ninguna evolución se produce en, en, el, en, el, en la zona de confort. Claro, Ninguna. claro, absolutamente. Y el ah, caos no. se llama entropía, en biología y en, y en, y en, y en física, es entropía. Hay un grado de entropía que es constructivo y un grado de entropía que es destructivo. Claro. Depende de nosotros que esta entropía, esto que produce este virus, sea constructivo. O que nos destruya. Claro. Pero somos nosotros los que le damos pie a eso. No es el virus en sí. Okay. Yo creo que ese es el punto donde yo prefiero estar parado, porque me siento que estoy en control y que puedo hacer algo. Y si me muero, me muero, porque el contrato ya lo tenía. Yo no claro. iba a ser eterno acá. Claro. ¿Okay? El contrato ya lo firmé el día que estaba en la panza de mi mamá. Se acabó ahí el contrato. No tengamos más miedo a eso. Tengamos miedo a todo lo que estamos haciendo mal y todas las especies que están muriendo, como estuvimos hablando recién con Bruce Lipton. Y todo el cambio planetario. Fíjense, fíjense un punto importante. Por esto de haber parado los vuelos internacionales de aviones, por esto de estar menos en el coche, en el auto, por esto de estar más en, en nuestras casas. Los cielos están más claros. Los animales salieron más a los, a los lugares abiertos. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es un grado de evolución dentro de la involución que veníamos viviendo desde hace 200 años. Sí. Pero si no ponemos atención a eso y vemos todo negro, porque nos vamos a morir, nos íbamos a morir igual. Claro, no, no tiene eso. ningún sentido, no tiene no. ningún sentido, es verdad. Esa, esa es mi postura, Ojo, es mi postura, eh. no, no, digo, no, no digo que todo el mundo pueda hacer. Jorge, sí, por favor, Jorge, Gentil. Jorge, te escuchamos. Sí, eh, yo casualmente quería insistir sobre esto último. Yo quería insistir sobre esto último que estabas hablando vos, eh, porque en realidad uh, esta pandemia, pandemia nos mueve a dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, el por, el cual hemos, el 80% la conversación ha girado a, a través de eso, encontrando, tratando de encontrar cómo salir del miedo, y por otro lado el cambio, el gran cambio que nos convoca no, no solo para el transcurso de esta pandemia, sino para el mundo en general. Eh, eh, al principio se dijo, ¿no es cierto?, que íbamos a quedar sin pez en el mar, que el, el tema del cambio climático, en fin, que en el mundo eh, existe una serie, por ejemplo, el tema de la globalización. No es el problema de China ni de Estados Unidos, sino que incluso más, si alguno de los países este, encuentra la vacuna, ¿no es cierto?, no va a ser solamente para ese país, no va a ser incluso para el país enemigo, ¿no es cierto? Entonces... Yo creo que tenemos que. Eh... Se cortó. Sí. sí, justo cuando di tenemos que. <risa> Nos eh, quedamos sin capaz... saber qué tenemos que hacer, Corquito. Y <risa> se cortó, se cortó tu micrófono, Jorge. Pero entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que no es un momento, es un momento de servicio, es un momento de de ayudarnos eh, todos, en todos los países, todas las razas, todas las religiones, todo eso se empieza a desvanecer, se cae, y empezamos a entender que somos una especie. Okay. Eh, no nos vemos, no nos hemos visto desde hace mucho tiempo como especie, estamos siempre tirando para el lado que nos, corre, que nos conviene. Y por otro lado, yo vivo desde hace 32 años en un país totalmente capitalista, totalmente basado en el dinero, en el movimiento del dinero. Y acá tienen una idea de que cualquier cosa que yo tengo tiene que producir dinero. Así sea agua, aire o tierra. Todo tiene que producir dinero. No. Llegamos a un punto donde eso ya no es cierto. Y estas cosas son, digamos, ese cachetazo que nos despierta y nos dice, ok, tenemos que parar porque si no, ¿en dónde nos pega más duro? Uy, oh, porque me muero. Está bien. A algunos eso les da mucho miedo. A mí no, pero hay mucha gente que vive con mucho miedo cuando piensa en eso. ¿Okay? Bueno, es una forma de, de producir cambio. En realidad, en realidad, en este eh, momento, Casualmente, ¿Cómo? Casualmente sobre eso. Eh, uh -huh. Ahí sugieren que escriba, porque le están uh -huh. haciendo mal la comunidad. Mejor si lo escribe, si lo escribe, porque casualmente todos los, los intentos de este renacimiento de nacimiento... Bueno, sí. No sirve, no sirve tu micrófono, sí. Se, sí, se que, que me escriba. Sabes, a mí, eh, te recuerdo donde más me gustó el cachetazo, eh, en eso que se viralizó, ese escrito donde decía, bueno, que te quede claro ahora, somos, yo soy la tierra, te diste cuenta que no solo no te necesitamos, sino que sin vos, humano, estamos muchísimo mejor. Bueno, cuando vuelvas a salir, acordate que sos mi invitado, no mi dueño. ¡Me encantó! Esa, Me ese, ese, ese texto es maravilloso, no sé quién lo escribió, es, es anónimo. Y ese final es justamente el que nos hace centrar y decir, tiene razón. Fuimos invitados a este lugar, que es un paraíso, que es maravilloso, y todavía seguimos pensando cómo vamos a colonizar Marte, que es lo más aburrido del, de, que se puede ver. Eh, o sea, no hay una flor, no hay agua, no hay oxígeno, es frío, hay tormenta constantemente, pero queremos colonizar Marte. Dios, Dios. Entonces, cuando vemos eso decimos, ¿hasta dónde llega la estupidez humana? Ay. Como dice Einstein, eh, eh, viste, no hay nada, nada, todo es limitado, excepto la estupidez humana. Y realmente, eso es estupidez humana, porque estás, solo, mira, hay, un, hay un, uh, un video, no, hubo un, una serie de shows en Netflix que lo hicieron, Ocho astronautas que vivieron entre ellos, en lo que vivieron cada uno de ellos en la estación, eh, Luna, en la estación espacial, eh, creo que fueron mil horas entre todos, ¿no? O, no una cosa así, como ocho astronautas. Mira, esa, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ver esa serie y cómo esta gente le cayó la ficha estando en, la nave, en el centro espacial y viendo la Tierra desde lejos. Y dándose cuenta de lo que era la, el planeta, y el, el lugar viviente que es Gaia, cómo lo aprecian ellos desde, el, desde la nave, desde allá arriba, es emocionante, emocionante, te hace llorar, porque ellos cuando lo ven desde ahí, dicen, esto es, es un milagro. Nosotros somos un milagro y lo estamos desperdiciando de una manera inconcebible. Inconcebible. Entonces, Creo que esto es un cachetazo al ego muy grande, que lo necesitamos todos, algunos más que otros, especialmente los gobernantes, pero todos lo necesitamos en algún, en algún porcentaje. Y esto es un cable a tierra, o sea, querés vivir bien, hay que hacer esto. Querés vivir mal, seguí haciendo lo que venías haciendo. Y creo que las personas que más se van a moldar a esto son las que tengan más neuroplasticidad, las que tengan más vetas artísticas, que hagan cosas con lenguaje, que hagan... Eh, mús bueno, los músicos somos los primeros y sobre todo los bateristas Mira vos, Podemos tener, tenemos más conexiones neuronales porque sabemos que tenemos que combinar los cuatro miembros y hacer conexiones cruzadas, vos sabes que el cerebro funciona o un lado o el otro o sea que un brazo, el brazo derecho con la mano derecha y el brazo izquierdo con la mano izquierda cuando tocas la batería tenés que cruzar tenés que tocar con uno o con dos o con cualquiera, vas cruzando los cuatro miembros el cerebro tiene que cablear no existe eso, eso hay que aprenderlo. Son 10.000 horas para ah. entender que el cerebro, el cerebro puede hacer eso. Lo tiene que aprender, se genera una nueva conexión. Eso es neuroplasticidad. ¿Qué pasa con eso? Nos permite, cuando hay cambios de ideas, amoldarnos más rápidamente. A algunos les cuesta más que a otros por ese tema de la neuroplasticidad. Entonces, por eso para mí es muy fácil hacer los cambios y para otros es mucho más difícil. Claro. Y eso es, es natural, es normal, y le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, así como me pasó esto a mí, sin saberlo, a otros le va a pasar lo contrario, y va a ser mucho más rígido, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega a esto se siente incómodo, no, yo no puedo claro. cambiar. Yo, hace 70 años que hago lo mismo, claro. ¿cómo voy a cambiar algo? claro. No, es un estado de supervivencia que está ahí atento y dice, no, no, no, ese no sos vos. Yo no, no, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me siento que estoy vulnerable. Y eso es lo que nos hace sentir todo esto, vulnerabilidad. Lo cual sí. nos lleva al miedo, lo cual nos lleva a perder homeostasis o un sistema inmunológico fuerte. Básicamente es eso, ¿no? No hay mucho más complicado que eso, ¿no? O sea, creo. Bueno, yo por mi parte, entonces, este, ya que nos vamos a ver muy seguido, Jorge Patrono, te cuento que en este día tampoco me doy el alta, eh, vamos a ver mañana, <ríe> a ver si, si tengo ganas de permitirme la salida, me parece que este aislamiento nos viene bien a todos. Eh, yo hice con mis recapituladoras un ejercicio de ver en qué momento pedimos el aislamiento y para qué, y cada uno de nosotros lo pidió, yo no sé si vos ya te diste cuenta para qué lo pediste, Jorge, este, pero estamos viviendo lo que pedimos de algún modo, ojalá lo podamos aprovechar todos. Yo traté de aprovecharte al máximo hasta ahora y pienso aprovecharte todavía muchísimo más cada día. Nos aprovechamos juntos, ¿ok? Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar la semana que viene? Amenázame. Tengo un par de ideas, todavía tengo que recibir contestaciones. Uh, hay una persona que me interesa, pero está en Rusia, y vamos a ver si la podemos conseguir. Este, otras personas están en Estados Unidos, así que todavía no te puedo dar la primicia porque tengo que recibir emails y este fin de semana lo voy a saber, y después lo vamos a anunciar. Pero seguro vamos a tener a alguien muy importante. Ahí Ángeles quiere decir algo. A ver. No se escucha. Ya te damos micrófono, espera Ángeles. A ver. Ahí. Ah, que te, te quería agradecer, Jorge, este, este link que sos, eh, además de ser vos mismo, de tener una hermosa página que recomiendo claro. que, que, que todas vean, eh, pero, pero este link que estás haciendo para que nosotras lleguemos a vos y a otra gente que hemos leído, que, hemos, que seguimos y una sola reflexión final que bien es lo que han, eh, han dicho ustedes la idea sería salir de la zona del miedo eh, para salir para llegar a una zona de creatividad que nos permita eh, eh, relacionarnos con la naturaleza de una mejor manera como como huéspedes no como dueños gracias. Perfecto. No, gracias a vos. Ahí hay una pregunta que dice, Diana, ¿cómo se llama la página de Salud de Jorge? Se llama tunuevasalud Tu tunuevasalud.com. Véanla, véanla porque es muy linda, muy eh, buena. Poner más, más información holística que nos sirva, que, que podamos utilizar para vivir una vida más sana. Yo creo en la prevención de la enfermedad más que en la curación a menos que sea obviamente un accidente, una cosa como me pasó a mí ahora con el hombro, que tuve una triple operación, eh, pero si no, creo que no tenemos que esperar a estar enfermos para hacer algo, podemos prevenir las enfermedades y para prevenir las enfermedades tenemos que tener más claro eh, nuestro estado emocional. ¿Cuánto tiempo del día estamos con miedo? ¿Cuánto tiempo del día estamos estresados? ¿Cuánto el tiempo del día estamos en forma amorosa y damos amor incondicional, o sentimos amor incondicional. Eso indica cómo está nuestra biología, nuestro sistema inmunológico y eso es la primera defensa que tenemos contra cualquier cosa que venga eh, a, a poner nuestra salud en riesgo. Así que para mí esa es, es fundamental, más que estar curando. La curación, obviamente, es importante porque si ya estamos enfermos, nos tenemos que curar, pero yo creo que podemos evitar la enfermedad, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Jorquito. ¿eh? Gracias, muchas gracias. gracias. gracias Mandale un beso a mi tocalla, que te cuide, que te haga fomento. <risa> <risa> Chao, mi amor. Gracias. Bueno. Chau, un beso gracias. a todos. Hasta la próxima semana. ¿ok? Cuídense. Bueno, ahí estamos entonces. Le dimos la despedida. A patrono, este, esta sala está abierta todavía, ¿verdad? Yo vi ahí a mi sobrina Anabela, no sé si ya se fue, mostrame todas las caritas, a ver quiénes estuvieron compartiendo conmigo. Ahí está Graciela, Trinidad, Lili, ahí está otra, otra Gracielita, ahí está Pumpy que se está sacando los piojos, ahí está Moni, hola Silvana, hola. me encanta ver caritas, hola Vivi hola Liliana, ahí está María, ay, eh, ay la hermana de Ángeles, Mirta, que estuvo ayer, ayer te veía también, hola preciosa, ahí está Moni, subime, estamos Darío, Jorge, bueno Jorge que andaba con el micrófono que iba y venía, ahí está Hugo que sugería que Jorge escribiera, muy bien, Norma, Rosa, eh, Beatriz, ahí está Hugo, María, qué lindo, gracias por estar ahí, Rosana. Eh, mi sobrina Anabela ya se fue. Ah, bueno, estuvo por ahí mi sobrina Anabela, le veía la carita, no quise interrumpir este, las conversaciones. Bueno, me encantó que estuvieran acá, les agradezco muchísimo, muchas gracias, este, fuimos muchos eh, compartiendo este rato. Eh, así que bueno, mañana, mañana tenemos más, ¿eh? porque yo mañana con quién estoy. Eh, mañana tengo eso de Vida... vida Pura Vida oh, ONG. ¿Qué tengo? Pura Vida ONG, Pura a las 18.30. 18.30, pero lo de Karina... Eh, está También, lo a, la, las cinco. a las 5. A las 5 de la tarde, ¿cómo se llama lo de Karina? Así ya, lo, ya, ya, ya. Lo, lo promocionamos también, ¿eh? este, porque Karina me hace una nota muy amorosa. Karina tuvo un niño con una enfermedad y, y bueno, ella es resiliente. Estamos en Facebook Facebook Live y YouTube. Mañana a las 5 de la tarde con Karina Scandarmi. Okay. Scandarini. Perdón. ¿Y ella qué, qué página tiene, Karina? Karina, a ver, acá está. Es conciencia elevada. Conciencia elevada, ahí está. Bueno, conciencia elevada, ni pasás acá o donde, donde puedas, el dato de esta chica de conciencia elevada. ¿Vos lo pasás, Marisol? Sí. Mañana a las 5 de la tarde en conciencia elevada, y a las, ¿a qué hora? A las 6 y media, el otro. A las 6, a las 6 y media, el bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos ¿eh? por estar ahí. Gracias. Gracias.